Just to get Bobby pasado por no comprender y resolver este problema como a ti. Solo te empeñas en lastimarme Los no sentimientos Y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado Por no comprender Y resolver este Señora Ley, atienda a Señora Ley, Señora Ley